Hace tiempo que no ponemos nada en YouTube. La verdad es que... lo que va del año 2019... no deberíamos tener queja. No hubo mucho tiempo para, para YouTube porque estuvimos muy ocupados con la casa y... se hicieron un montón de... de cosas durante, durante el año. Se completó la utiliza de la finca. Eh, bueno, solo fue un mes al terminar hacerlo. Eh, algo que una máquina habría hecho en, en dos días, a nosotros nos llevó un mes. Y, y también se tienen muchas cosas que mejoraron nuestra calidad de vida de toda la, de la obra: como completar el baño, que es el, el último que pusimos. Estábamos empezando a trabajar en, en ello, creo y un ganadero eh, los paneles solares ahora tenemos algo más parecido a una vida normal en cuanto a la electricidad pero el otoño está siendo bastante bastante duro empezó con lluvias muy fuertes y y bueno os voy a enseñar cómo está la parte de detrás de la, de la casa, porque lo que pasó fue bastante, bastante inesperado. Hay una parte del sur de la, de la casa, el almacén sur, que ya identificamos ese sitio como problemático en su momento, y no... bueno, no, no estaba bien. Pero ahora... <risas> Aquí había un hueco... Aquí había un hueco pues como de... No sé, 80-90 centímetros. Y... y... la escollera pues cedió. Por el peso. Este es un tema... Y en el lado de... de allá, vamos a ir por otro lado. Pues en el muro de la parte sur de la casa, que está pegado al terreno, ese es un muro que teníamos pensado demoler. Tenía una especie de, de barriga, había un extraplomo y no me gustaba mucho, con lo cual la idea era esta primavera, esta próxima primavera del 2020, demolerlo arlar esa sección de la casa E ir moviéndonos de los extremos de la casa Hacia el centro de la casa Haciendo la, la reforma Pero la geología de la zona tiene Otros planes para nosotros Así que con estas lluvias fuertes que hubo últimamente Como pudisteis ver La, la escollera se dio en este lado Y también lo hizo en este lado de aquí Así que ahora el muro, que teníamos pensado de moler ordenadamente en primavera, está en el suelo. Es, eh, es un tema problemático. Así que ahora voy a trabajar en desmontar esto y en escombrar esto como pueda, para asegurar esta zona, para que no esté peligrosa y para que, evitar que siga habiendo daños dentro de la dentro de la casa fijaros aquí está la esquina de la de la escollera la verdad es que es mucho más profunda mucho mejor de lo que yo de lo que yo esperaba que hay muchísima más piedra de la que yo suponía Creo que voy a intentar abrirme paso por aquí, despejar este hueco, colocar la piedra a lo largo de esta zona y a ver, a ver los daños en, en aquella esquina. Es la más preocupante, esa esquina de la casa. Tengo por un rato.